Ahora vamos a hablar en los próximos minutos de una gran noticia sí. y les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero agradecerle, él acaba de llegar de Cochabamba, ¿sí? hace minutitos nada más ha pisado suelo paceño paseño y se ha venido aquí para compartir unos minutos con nuestra audiencia. Quiero darle la bienvenida, saludarle y por supuesto manifestarle ahora sí públicamente la alegría y el orgullo que siento de por fin conocerlo. He leído de su trayectoria, he leído de sus, de sus hazañas, de sus triunfos y todo aquello y dije no, hay que llevarlo al programa, hay que traerlo al programa, tenemos que invitarlo a ver si nos acepta, y nos acepta. Está aquí con nosotros hoy. Él es Licael Ticona Rocabado. Hola, buenos días. Eh, primero que nada, agradecerle. <ríe> allá, allá. Ahí, ahí está. <ríe> Hola, primeramente agradecerles por la invitación. Eh, me presento, mi nombre es Licael Rodríguez Ticona Rocabado. Tengo 13 años y aprendí este juego hasta, desde mis 8 años. Eh, seguramente están sorprendidos y dirán, Perdón, ¿qué pasó? A ver, vamos a empezar de nuevo. Eh, no lo dije yo, ¿no es cierto? Eh, eh, lo estaba saludando, lo ha dicho él. Eh, él refiere un juego. Pues bien, quiero decirles que Licael, con sus 13 años, es maestro FIDE MF. Muchos eh, dirán, ¿qué es eso? ¿No es cierto? Ahorita vamos a hablar justamente con un especialista en la materia que nos va a dar la pauta. Pero estamos hablando de un maestro del ajedrez. ¿Sí? un maestro del ajedrez que tiene 13 años, que vive en Cochabamba. ¿Vives en Cochabamba, Leica? Sí, vivo en Cochabamba. ¿Sí? escúchame ¿Hace cuánto entonces decías con el ajedrez? Desde mis 8 años hasta mis 13. Bien. ¿Quién fue el que te llevó al mundo del ajedrez? ¿Quién te, quién te hizo gustar el juego? ¿Cómo fue? Bueno, yo lo descubrí el ajedrez en una computadora, ahí me gustaba jugarla. No entendía mucho, así que le pregunté a mi padre. Y él me enseñó las cosas más básicas, cómo se mueven. Y me los aprendí rápido, así que mi padre me llevó a una academia de ajedrez. Ahí estuve un año y ahora estoy con mi padre nomás. Correcto. Eh, te voy a pedir que me digas la verdad. Las primeras partidas que jugabas con tu papá, ¿quién las ganaba? La primera partida fue un poco curiosa. A ver. Eh, la primera partida le gané. ¿Vos eh, le ganaste? Sí. O sea, apenas aprendiendo los movimientos. Sí. Ya, la primera. ¿Y la segunda? También, después... Después de la sexta recién me ganó y después de ahí le gané todas. O sea, ¿tú, a tu, ¿con tu viejo has jugado cuántas veces? Uh, no sé. No, no Se me te acuerdo. ha ido la cuenta, sí. muchas, digamos. 100 sí. por decir. De 100 que has jugado con tu viejo, él te ganó solo la sexta. Sí. Solo una partida te ganó tu viejo. Sí. Y después tú lo paliciabas a tu papá. Sí, no. sí, ¿Y habían represalias, digamos? Tu papá te decía, che, para, ya no me ganes tanto, déjame ganar alguna, alguna cosa así o nada. No, nada. Le dabas con todo. Sí. Tu primera competencia, ¿te acuerdas de la primera competencia? ¿Cuándo fue? Uh, si no me equivoco, fue en Sucre. ¿En Sucre? Sí. Mi... ¿Que fue un campeonato nacional? Sí. Ya. Era un clasificatorio a un sub-8, creo. Ya. Ahí me fue más o menos, quedé por el medio y tuve la... Felicidad de jugar, eh, estuve muy feliz, eh, fue mi primera partida, así que... ¿En Sucre? Sí. ¿Tenías ocho años? Sí, ocho años, luego fui mejorando poco a poco hasta llegar a este punto. Correcto. Cuando tú juegas al ajedrez tienes que tener eh, un talento especial, obviamente, y muy buena memoria, entiendo, ¿no? La memoria sí. es un elemento importante. ¿Te acuerdas de los que te ganaron esa vez en Sucre? A ver... ¿O ya no te acuerdas? No, ya no me acuerdo. ¿Pero ya... te acuerdas si los volviste a enfrentar alguna vez? Sí. ¿Y les ganaste? Sí, después de ahí me ganaron una vez y las demás ya. ¿Tú nomás ya les ganaste? Sí. Buenísimo. El papá se llama Daniel Ticona, por cierto, ¿sí? Está aquí también en el estudio junto a nosotros. Le agradecemos la visita. Eh, quiero saludar y darle la bienvenida a Gualberto Terrazas, que es en este momento el presidente del de eh, Club de Deportes de Bolonia, que es justamente la persona que nos ha permitido acercarnos a ICAEL, que es un hombre que está definitivamente entregado al ajedrez, eh, ¿no? Gualberto, qué gusto tenerte acá con nosotros. Eh, estamos hablando de un maestro eh, FIDE-MF. Tú, en principio, nos vas a explicar qué, qué significa eso, ¿no es cierto?, para quienes no conocemos esa terminación. Bienvenido, Alberto. Gracias, Ringo. Gracias. Sí, eh, lo de Maestro Fide. Es el primer título que obtienen los ajedrecistas. Es un nivel bastante fuerte, bueno. Es como decir, licenciatura. El primer título. Si comparamos con la, con la universidad o con los títulos que nos da la vida, la primera que sacamos es licenciatura. Ese sería ahorita... El, el caer, equivalente. ¿no? Luego viene... Maestro internacional, que podríamos, si, si hacemos la, la comparación, podríamos hablar de un masterado, de una maestría. De acuerdo. Y después viene el gran maestro. El gran es? maestro podríamos comparar con un doctorado. Entiendo. En Bolivia solamente tenemos uno. Un solo maestro. No hay más. Se Osvaldo. llama Osvaldo Zambrano. Osvaldo Él Osvaldo. hace dos o tres días ha declarado que ante un canal extranjero ha dicho claramente de que le gustaría que hayan otros maestros o grandes maestros. Y le preguntaron y le han dicho, ¿quiénes se pintan para eso? Y lo primero que habló es de él, Licael Ticona. Entonces estamos acá prácticamente ante un futuro gran maestro del ajedrez boliviano. Qué interesante, qué belleza, realmente, qué lindo. Eh... ¿Cómo te cae cuando dicen esas cosas? ¿Te, te asusta, te, te inquieta, te preocupa, te estimula? ¿Qué significa cuando te meten así un poco de presión de decir usted tiene que ser el gran maestro internacional de Bolivia? ¿Te gusta el desafío? Me gusta bastante. Es mi sueño especialmente, llegar a ser gran maestro, estar en la élite y subir el rating de Bolivia para que esté más arriba. Ahora mismo está por el 84 del mundo. ¿Bolivia? Sí, Bolivia. Ah, correcto. Y eso depende de cada ajedrecista, digamos. Van sumando puntos y eso hace que suban en el, sí. En el ranking. ¿sí? sí. Esa es la idea. Buenísimo. Eh, contar un poco a la gente, eh, Lical. Tú juegas, lo dijiste, desde los ocho años. Eh, seguramente has, has participado en muchos campeonatos nacionales. Eh, ¿Hoy detentas algún título en Bolivia, por ejemplo? ¿Hay eso o, o es una carrera individual donde no hay eh, competencia entre ajedrecistas bolivianos? Oh, bueno, el ajedrez se juega entre todos contra todos, eh bolivianos, bolivianos, hasta con extranjeros. Ya. A cualquier edad, no importa la edad, si es menor o mayor, eh, sino el nivel del juego. Ya. Eh... ¿Sí? Yes. No, te digo, eh, la pregunta es la siguiente. Por ejemplo, ¿hay un campeón boliviano de ajedrez o no existe eso esa categoría? Ah, sí. Eh, ahora mismo estoy jugando un torneo clasificatorio. Eh, son, se llama Grand Prix, son ocho y es un clasificatorio que te lleva a la gran final. Y de esa gran final sacan al mejor de Bolivia. Y ahí al, y los cuatro mejores de Bolivia van a las Olimpiadas. Buenísimo. Eh, tú estás en esa carrera entonces, tú estás sí. aspirando a llegar a las Olimpiadas. Dime una cosa, ¿tú juegas, por ejemplo, con solo jóvenes, chicos de tu edad o hasta cierto límite, o puedes jugar con una persona adulta de 30, 40, 50, con Osvaldo, por ejemplo, ¿podrías jugar o no? ¿O ¿Hay categorías? ¿Cómo está más o menos distribuido el juego? Bueno, depende. Existen torneos que se dice por categoría, sub 9, 10, 12, ¿Ya? hasta la 18, 20. Ya. Y hay torneos abiertos donde puedes jugar con rivales de mayor edad o igual de edad o menor. Así que depende del torneo. De acuerdo. Este Grand Prix que vas a participar ahora justamente, que empieza, empieza hoy, ¿no? Hoy, sí. es 14 horas. Exactamente, en el estadio Hernando Sileses, ¿no? En la, en la sede de la Federación de Ajedrez. Allí, eh, por ejemplo, ¿con quién te vas a enfrentar? Son ocho que están participando en este Grand Prix. No, no. no sino varios, sin el Grand Prix se va a realizar en ocho torneos, se podría decir, Ah, diferentes. entiendo, entiendo. Ocho el, torneos. Sí. Y este es el primero, el de el hoy, primero, el de La Paz. Sí. Perfecto. ¿Cuántos vendrán a jugar? ¿Cuántos ajedrecistas habrán? Hasta el momento son unos 40 y algo por ahí. ¿Ya? Eh, aún se siguen sumando jugadores. Se realizará en cuatro días, siete rondas, dos cada día y el domingo solo una y la clausura. De acuerdo. Eh, ¿Tú vas a ahora sí jugar con mayores que tú? Sí. Aquí juegan todos en este, en este Gran Prix. Sí, todos. Todos. ¿Mujeres, hombres, hay alguna diferencia o juegan igual mujeres contra hombres, etcétera? ¿No hay esa, esa diferencia? Ah, bueno, hay categoría femenina, que sería parte, pero juegan este torneo todos contra todos. Solo que la que está más arriba de mujeres es la primer lugar. De acuerdo, entiendo perfectamente. ¿Y eh, tú con qué aspiración llegas a este torneo? ¿Lo vas a, lo vas a ganar? <risa> Eso espero. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Quiénes son tus rivales más, más duros? ¿Con quiénes te vas a enfrentar? Oh, bueno, hay rivales fuertes de La Paz, como César Borda, eh, y otros, Alfredo Cruz, un antiguo jugador bueno, y varios más. De acuerdo. Eh, ¿Ellos también tienen este nivel tuyo, Maestro Fide, o, o eres tú el único en Bolivia en este momento? Oh, Existen 14 o más Maestros Fides, eh, solo hay... En Bolivia, dos maestros internacionales, Cueto y Gemi, y un gran maestro, Osvaldo Zambrano. De acuerdo. Entonces, te vas a enfrentar seguramente con algún gran maestro también en este campeonato, ¿o no? Bueno, Osvaldo no va a jugar, dudo mucho que tampoco Gemi y Cueto, así que los únicos maestros fieles creo que vamos a ser Alfredo Cruz y yo. ¿Alfredo de dónde viene? O de es De La Paz? Santa Cruz. Ah, de Santa Cruz es sí. Alfredo. ¿Qué edad tiene él? Ah, no sé, unos 60 y algo por ahí. No ¿Perdón? <risa> Sí. O sea, una persona bastante mayor de la sí. tercera edad. ¿Sí? Sí. ¿Y con él podrías enfrentarte para ganar el torneo? Sí, con cualquiera. ¿Y cuando te dicen a oh, vos vas a respetar a tus mayores, ¿qué haces cuando juegas al ajedrez? <risa> <risa> ¿Los derrotas? Sí. ¿No queda más? Sí, no, no queda más. ¿Qué? Es empatar o... ¿Ganar o perder? ¿Seguro? Sí. Es, es él o yo, digamos, ¿no? Sí. No, no, hay, no hay otra. Eh, ¿Tu sueño llegar a, a las Olimpiadas? O, ¿O cuál es tu sueño, así diríamos? Ya más... ¿Has, ¿Has competido a nivel internacional? Esa pregunta más te hago antes. Ah, eh, sí. ¿Competiste con ajedrecistas de otros países? Sí. Eh, soy bicampeón sudamericano en Ecuador y en Argentina. Ya. Y subcampeón en Argentina. También soy... Eh, bicampeón en Panamericano en Ecuador y mejor dicho Uruguay y Chile y bicampeón en Uruguay. Buenísimo. Ahí estamos viendo un video justamente que prepararon mostrando toda tu o parte de tu trayectoria, ¿no es cierto? Cómo empezaste tan chiquitito, ¿verdad? Tan chiquitito, sí. tan pequeñito eh, eh, en el ajedrez y bueno, pues los logros que has ido teniendo. ¿Cuántos campeonatos habrás ganado? ¿Cuántos trofeos? Aquí trajiste uno que ahorita nos vas a explicar de qué se trata. Eh, ganaste muchos torneos, me imagino. Sí, bastantes. Eh, para no sé cuántos. ¿no? El, el, que, el que más recuerdas, el que, el que te costó más, el que te genera más cariño, los uh... mejores recuerdos. Bueno, es la gran final del año pasado. ¿Cómo Finales fue? del año pasado. Yeah. Eh, fue un torneo lindo. Solo, solo había 10 o 9 jugadores de todo el país, los mejores, yeah. Cerrado Y de ahí clasificaba el primero para las Olimpiadas. Buenísimo. Ahí estuvo el gran maestro Osvaldo, los dos maestros internacionales Cueto y Gemi. Y ahí salí segundo. Mira. ...empatando con puntos con el maestro internacional Gemi... ...fue lindo, ciertamente. ¿Jugaste con Osvaldo? Sí. ¿Y cómo, cómo te fue en el partido con Osvaldo? Bueno, me fue un poquito mal perdí esa partida... ...pero luego me levanté y logré ganar las demás. Bueno, fue la primera vez de la historia de Bolivia... Eh, ...en ajedrez... ...que un niño salga a segundo lugar... Eh, eso, fue bonito. Buenísimo. Este trofeo que traes ahora, que, que estamos mostrándolo, ¿de qué competencia es? ¿De esa? Uh, no. Sí, ¿Este no. de cuál es? A ver, ahí lo, le vamos a ya. mostrar. ¿Sí? La figura es la siguiente. Eh, nosotros siempre manejamos un tablerito, un trofeo y algunas medallas ya. porque queremos de alguna forma mostrar algo. Y resulta de que ya es costumbre mía llevar algo de eso. Por eso es que eh, hemos visto la, la manera de, de, de traer un trofeito que todavía no, no nadie ha ganado. Esto es uno de los trofeos que yo tengo eh, para las competencias que hacemos. ¿Ya? Él, yo le, yo le había dicho a él, traer de este Cochabamba trofeos, medallas, no, se va a dañar, se va Cierto. a perder. No, mejor no. Así como viene a jugar... Desafiro, de esa forma lo vamos a hacer la entrevista. No, esa es la figura. Entonces, acuerdo, está muy bien. nada que ver. Ahí dice, ¿no? Escuela de Deportes de Bolonia, dice, bueno, claramente. Pero ese trofeo es para, para Licael, ¿o no? Ah, sí. si lo gana. Pero él tiene. Sí. Que no hay una, bien, Yo diría una que. Una tienda no. de trofeos puede sí, ser. tiene. ¿Ah? Más que la tienda, ya tiene. Más que la tienda de trofeos. ¿No? Yo, yo, sinceramente, sabiéndolo algo de él, yo pienso que llegan las 500 eh, medallas. Deben sobrepasar las, las 200, los 200 trofeos, por ahí lo menos. Eh, diplomas, debe tener, yo creo que ya encuadernados, no sé. seguro Porque él es una persona, podríamos decir, la revelación del ajedrez boliviano. no Por eso es que a mí, como me encanta el ajedrez, yo apenas juego. Uh -huh. Mi hija es la que me ha llevado ahí. Tú sabes que en Bolonia hemos creado la Escuela de Deportes de Bolonia y hemos empezado con voleibol. Ahí los jubilados, los eh, coroneles generales, ellos han puesto un balón, no teníamos Z eh, hemos puesto una soga, no teníamos, teníamos el mástil a un lado y al otro lado no había nada, entonces el presidente de la zona ha ido a sacar un árbol del cerro y hemos plantado el arbolito ahí y bueno, hemos amarrado la soga y los buzos y las eh, chamarras. Amarradas ahí. Y por debajo, Yurex. Impresionante. Esa ha sido nuestra red, la primera red. Impresionante. Eso ha visto eh, Janet Ferrufino. Y bueno, pues se puso a llorar Porque teníamos todo. Interesante. Pero no teníamos lo, los equipos. Lo más los importante: alumnos. Ah, alumnos, mira. Porque el primer día. Obligados del colegio, sí. Pero después no. Mira. Te pregunto, el maestro internacional ahora, ¿no es cierto? Osvaldo, ¿a qué edad se hizo maestro? ¿Cuál fue la trayectoria que él hizo? No sé si tienen el antecedente, la referencia. No, no, no sé si recuerdas a Pero Tal vez le pero cae... También jovencito, ¿no? Él entró joven, ¿no? Yo lo recuerdo a Osvaldo muy jovencito, ¿no? Haciendo sí. sus pasos internacionales. Sí, no, no tienes el dato tampoco. Sí, tampoco. No, no sé. lo recuerdas. Eh, ¿Algún otro campeón en Bolivia que igual haya sido precoz, digamos, eh, muy joven, de muy niño, que haya destacado? No, no, generalmente pues tenemos, tenemos sí. varios, Ajá. pero no, no ha llegado a donde a, a, ha llegado Licaer. No ha llegado. Tenemos, por ejemplo, si vamos a hablar de maestros, las damas tienen más, más nivel en maestras FIDE. Uh -huh. Bueno, en, en FIDE no. En maestras internacionales Ya Tenemos mayor cantidad de maestras internacionales ¿No? Sí. Tenemos más Interesante. Cochabambinas, cruceñas. De hecho va a venir una maestra internacional La hija de Javier Monroy Va a estar sí. acá Ahora Ella va, a participar, va en este, a participar en este campeonato Ahí, ¿no? ahí. Hasta anoche eran 49 A las 10 de la noche Han pedido que por favor se amplíe las inscripciones Y se ha, se ha ampliado entonces, hoy día se cierran las inscripciones, pero van a seguir apareciendo. Buenísimo. Vamos a llegar, vamos a sobrepasar los 50, yo pienso que vamos a llegar fácilmente a los 60. Bien, 60 buena, jugadores. Y bueno, pues eh, veremos, veremos. Yo sinceramente creo que es el torneo de Licael. Sí, este. Sí. No, eh, no, no sé. le metan presión a Icael, déjenlo no, tranquilo. Él, es despacito. que ya es para él, ¿Sí? sinceramente, de, viendo desde afuera, sí. yo veo que... Y él ya no tiene espacio. ¿En Bolivia? No, ya no hay. Son unos cuantitos. Ya. Y esos cuantitos le tienen un poco de respeto. Qué bien. Qué Los bien. comentarios, dice, Licael Ticona. Mucho, mucho, dicen. No. <risa> Buenísimo. No. Che, Licael, contanos un poco, en el exterior has tenido... ...competencias, ¿cómo te ha ido? ¿Dónde has participado? Ah, ya nos contaste un poquito, sí. ¿no? Lo del, lo del exterior... Mm -hmm. eh, ...tus desafíos, te decíamos, ahí, ahí nos, nos fuimos por el lado de la, del internacional... Eh, ...¿a dónde llegas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu aspiración máxima? ¿Qué, ¿Qué te gustaría, por ejemplo? ¿Qué dirías? Bueno, llego hasta ahí y después ya me dedico a otra cosa... A llegar hasta la élite ¿no? del mundo... ...estar entre los 100 mejores del mundo... ...ser gran maestro, ser el segundo gran maestro de Bolivia... Eso sería mi sueño. Buenísimo. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? ¿De qué se trata? Bueno, para llegar a maestro internacional tendría que ganar un torneo eh, internacional que sería sub-18 o sub-20 y llegar a un cierto elo, un cierto ranking. Y ahí llegarías a maestro internacional y para gran maestro tienes que ganar tres torneos internacionales fuertes, donde hayan fuertes jugadores y... Llegar a los 2.500 de él, para llegar a Gran Maestro. De acuerdo. Eh, ¿Hay algún Gran Maestro Internacional de tu edad, por ejemplo, o, o, o adolescente, digamos, alguna referencia, quizás algún eh, europeo, o no sé, de otros países? Eh, ¿Conoces algún caso así de alguien que llegó muy jovencito a ocupar estos espacios? Uh, sí, conozco. Eh, Prajnananda, por ejemplo. ¿De dónde es él? De la India. Ajá. Es un jugador muy fuerte y a su temprana edad consiguió su título. Y también por el mismo caso del campeón del mundo, Magnus Carlsen, que a su temprana edad ya era gran maestro, jugaba torneos muy fuertes y los ganaba. De acuerdo. De acuerdo. Eh, generalmente cuando uno es eh, fanático del fútbol tiene sus ídolos, pues, ¿no? Unos dicen Maradona, otros dicen Messi, otros dicen Pelé. Eh, ¿Quiénes son tus ídolos en el ajedrez eh, mundial, digamos? Eh, no sé si tienes referencia, pero desde uh -huh. Boris Spassky, qué sé yo, eh, y Karpov, Kasparov, ¿no? Son de los grandes ajedrezistas, sí. Bobby Fischer, ¿no? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu ídolo? Como ¿Quién quisiera ser más o menos? ¿Quién te gusta? Bueno, lo que me gusta más es Bobby Fischer. ¿Bobby <ríe> Fischer? sí. Su estilo de juego, eh, cómo era en las partidas, bien concentrado era, se iba. Las partidas eran muy posicionales y al mismo tiempo un poco más agresivo. Me gusta. <ríe> ¿Sí? le decían sí. el lobo, ¿no? Sí. El lobo Fischer. Él hizo pues eh, memorables partidas contra Korchnoi, ¿no? Contra Víctor Korchnoi. Era la época de la Guerra Fría, ¿no? Exacto. Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y era pues un poco la, la Guerra Fría llevada al tablero, sí, ¿no? Exacto. Unas tremendas disputas. Y otras disputas que me acuerdo, no sé si tú las tienes, eh, si las has estudiado, porque lo que hace el ajedrecista además es estudiar sí. partidas, ¿verdad? Es parte del aprendizaje. Eh, esas tremendas partidas entre Boris Kasparov y, y Garika, Kasparov, perdón, y eh, eh, Spassky, ¿no? Boris Spassky, ¿no? No sé si tú has estudiado algo de eso. Uh, Yo pensé que me iba a decir Kasparov. Kasparov me parece un interesante ajedrecista. Además, muy joven Kasparov, ¿no? Uh, no mucho, no te, no, mucho no. no te convence mucho. ¿Y aquí en Bolivia quién admiras? A ah, Osvaldo Zambrano, sí, verdaderamente. Tú uh, consiguió el título rápidamente, se podría decir. Es un gran jugador. Un ejemplo a seguir. Buenísimo. Bueno, Ricaela, ¿a qué te dedicas aparte de, de hacer ajedrez? ¿Vas al colegio? Sí. ¿En voy qué a, colegio estás? Eh, cuarto Centenario. Allá en Cochabamba. Sí. Ajá. ¿En qué curso estás? Segundo de secundaria. por ahí. Ya. Yo me acuerdo los, los, los más huasquirís, los mejores alumnos, eran los que jugaban ajedrez. ¿Eres buen alumno? ¿O Era. O sí, por si es que... <risa> es eso. ¿Cómo dices? Es que voy a muchos torneos y no me presento mucho a clases. Mira. Y con lo que puedo, eh, saco buenas notas y. Qué bien. Soy un, más o menos un buen, buen estudiante. Qué bien, eso es bueno. ¿Cuántas horas le dedicas al tema del ajedrez al día? Ah, bueno, depende. A veces hago dos horas, tres horas, una hora, que tampoco hay mucho tiempo también por el tema del estudio. De acuerdo pero digamos en época de competencia me imagino le dedicas más horas sí más horas hasta cuánto digamos cuánto lo máximo que alguna vez has estado todo todo el tiempo en el ajedrez cuántas horas cuatro horas cuatro sí cuatro horas más ah. que cuatro ya seguramente te agota también sí mo... se agota un poco correcto y cómo, cómo hay que hacer a ver contarles a los chicos de tu edad seguramente algunos te están viendo ahora y dicen yo quiero ser como él quiero aprender qué les aconsejarías qué les recomendarías ¿Qué, cuáles son los los tips diríamos para para llegar a tu nivel bueno, para los nuevos que están empezando, táctica, unos 100 por día, los mats en uno, dos, tres. Y para los niveles intermedios, eh, aperturas, teoría, finales, que es muy importante. Eh, también táctica. Y para niveles avanzados, eh, más teoría. ¿Más teoría? Sí. Ajá. Eh, leer libros de ajedrez ver algunos videos de ajedrez para aprenderse algunas aperturas, eso. Buenísimo, es sacrificio, ¿no? Sí. Hay que dedicarle unas horas. Eh, ¿Te gusta algún otro deporte o estás concentrado en el ajedrez? Estoy concentrado en el ajedrez. ¿Ni fútbol, ni básquet, ni nada? Oh, juego también con algunos amigos, eh, pero más el ajedrez. Más que el ajedrez, buenísimo. Sí. ¿Qué te dicen tus compañeros en el colegio, tus compañeras? ¿Te, te alientan? Sí, me alientan, me apoyan. Eres, debe ser el ídolo ahí en el curso, pues, ¿no? Debe sí. ser el ICAEL, sale en la tele, sale en el periódico, en la radio. ¿no? Un personaje. Sí, un poco. Buenísimo. Eh, te pregunto, en tu futuro, ¿qué estás pensando hacer? ¿Vas a terminar el colegio? Uh -huh. ¿Ya tienes definido qué vas a estudiar cuando termines el cole o no todavía? Uh, no, aún no. Pero pienso que uh, entrar a la universidad. De acuerdo. Estudiar alguna carrera. Sí. ¿Podrías quedarte a vivir del ajedrez, por ejemplo, toda tu vida o es muy difícil? Mm, es muy difícil, se podría decir, es ¿Por que qué? cierta parte no se gana mucho en el ajedrez. Eh, también, alguna parte te vas a aburrir un poco. ¿Te vas a aburrir un poco? Sí. Ajá. Ya vas a decir, eh, ya no quiero jugar, así me dedico a otra cosa. De acuerdo. Pero hasta el momento me quedo con el ajedrez. ¿Y te gustaría enseñar ajedrez, por ejemplo, a hacer tu escuela o un instituto donde enseñes a los chicos a... ¿A esto del ajedrez? Sí, me gustaría. Así les enseño toda mi experiencia, cómo se juega, todo lo que aprendí en mi trayectoria. Sí. Seguro. Bueno, pues eh, desearte mucho éxito, que te vaya muy bien. Sí, Alberto, adelante. Eh, comentarte de que ya tiene cinco universidades que quieren tenerlo. Ya sí. le, estoy, le estoy avisando recién. Cinco universidades que lo quieren tener en sus aulas. Entonces, va a depender de él. No sé si continuará en Cochabamba. Y de las cinco universidades, tres también están en Cochabamba. Uh -huh. Una está en Santa Cruz adicionalmente. Correcto. Entonces... Es, pa, de es alguna... para, becarlo, para, para becarlo. Claro, claro, para representar. Bien. Acá en La Paz tenemos la que inició este, este, este tema, ha sido la UTB. De hecho, yo hacía torneos por becas universitarias. Interesante. El que ganaba... Y la que ganaba tenía una beca completa de la carrera que quieran dentro de la UTV. De acuerdo a un reglamento de becas. Interesante. Con este asunto de la pandemia es de que se ha paralizado todo. ¿Seguro? No solamente en la UTV, en todas. También la Nuestra Señora de la Paz, de la misma forma. Medias becas, tres para damas, tres para varones. Interesante. Lo mismo teníamos en la EMI. Porque tú sabes, en Bolonia teníamos eh, la mayoría de los, de los oficiales o de los de alta graduación coroneles generales. Entonces ellos me dijeron, yo voy a hablar con mi hijo, uno de los generales, que era director de la EMI. Bueno. del rector, mejor dicho, director de la EMI. Y él dijo, sí, tráeme. Hemos tenido ahí también becas. Qué interesante. Pero buenísimo. hasta que apareció otro coronel y me dijo, no, no, yo no voy a dar ninguna beca de las pataduras. ¿Qué cosa, Leigh? <risa> en fin, pasa. Acá no, no son pasa. pataduras, acá son los que piensan, Lee. Cierto. Acá queman neuronas Eso y no me compare con pataduras, Leigh. Seguro. Calladito y nunca más he ido. Está bien. Buenísimo. Bueno, eh, un horizonte promisorio se pinta para, para el Icael. Te deseamos todo lo mejor. Eh, ¿Tienes hermanos? ¿Cómo está constituida tu familia? ¿Tu papá, que está acá ahora contigo? ¿Tu sí. mami? Está en Cochabamba. ¿Ya? Sí. ¿Cómo se llama tu mami? Carla. ¿Y ella te apoya? ¿Te acompaña? Sí, me apoya mucho. ¿Le gusta? ¿Es sí. tu, tu fan número uno? Uh, sí. ¿Sí? sí ¿Con tu papi? Son, sí. Son, son, son los, los, los que dirigen el club de fans. Eh, ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanas, eh, se llama una Isabel y la otra Yellen. Ma ma ¿Mayores que tú o menores? Menores, recién tienen dos años. Ah, buenísimo. ¿Y les vas a enseñar ajedrez a ellas o no? Sí, cuando crezcan, cuando ya tengan ¿Sí? la edad suficiente. Las vas a palicear seguro, ¿no? Al principio. <risa> sí. Y después por ahí ya te palicean a ti y vayas a ver, ¿no? Sí. Ese sí. es el tema. Bueno, eh, desde hoy día entonces estarás allá en el estadio Nando Si eres en el quinto, piso, quinto ¿no? del, piso del estadio, allí donde está la asociación hay unos tableros que instalan, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánta gente puede jugar simultáneamente? ¿Cuántas partidas pueden haber? Hoy día no sé exactamente, yo no he entrado al nuevo salón porque yo. es en el quinto. Yo. En el cuarto piso había, era más amplio. Yo. Fácilmente entraban como 150 personas ah, o mira. 160 parejas, ¿no? Buenísimo. Es decir, teníamos ahí un espacio más amplio. En cambio, Liquel, li ¿y has jugado en el quinto, no? Uh... En el quinto piso. No. Todavía. No. Todavía es un poco no. más pequeño. Ya. Eh, los Pero seguramente serán unas 20, 30 mesas o cuando, no, no, no, no, no tantas. No, no, pasan, pasan, pasan, son alrededor de 50 o, o 60 mesas. Que van a jugar simultáneamente, o sea, la gente va a poder ir viendo. No, eh. se, puede, no se puede entrar, solamente van a entrar seguramente eh, a sacar fotitos. Ah, y, mira, pues, es que, no va eh, a haber público. No, ah. en la casi nunca hay. Bueno, no. pero si eh, alguien quisiera ir, por ejemplo, bueno, hay ciertas restricciones por sí, el tema sí. del COVID, me imagino también ese debe ser sí. el tema. Bueno, ¿no? primero el asunto del COVID actual, claro. pero antes por la bulla. Claro. ¿no? Por eso es que nunca hacemos torneos a nivel a, en la calle. Claro. Porque claro. se distrae claro. es, la es, calor, la lluvia, el sol. Es complicado, no. evidentemente. Ya sabes con quién vas a jugar hoy día? Ah, no, no. no, aún no sé. se van a sortear seguramente ahora. Sí. Cuando se cierra la inscripción harán el sorteo. Sí. ¿A qué hora juegas? ¿Tienes ya definido eso? A las dos. Sí, a las dos. A las cargo. dos. O sea, ¿jugarías un partido hoy día? Sí. No. ¿Lo, lo ganas día o podrías jugar juego varios? dos días, mejor dos rondas. A dos las partidas. dos y a las seis. Mañana van a ser a las nueve y a las cuatro. Ya. Y la siguiente va a ser a las nueve y a las tres y media. Y en la noche blitz. va blitz. a ser el blitz. ¿Qué sería el blitz? Es otra modalidad de ajedrez... Eh, que sería más rápido. Tenemos un reloj que es se pone 3 más 2 a cada oponente ¿Sí? y se juega más rápido. Se, si se te acaba su tiempo, pierdes. Así que se tiene que jugar más rápido. De acuerdo. Ese es el blitz. Sí. El blitz. ¿Cuándo se va a saber quién es el campeón de este torneo? Uh, el día domingo por la tarde, por ahí. El domingo a la tarde ya sí. se va a saber. Sí. Sí. Por ahí sabemos el sábado. Sí, también sí. el primero ya está muy alejado de los demás, con ah, un punto, ajá. dos puntos de más. Ya que, no ya no lo igualan. Sí, no. aunque Por pierda adelantado. las siguientes. De acuerdo. Muy bien. Oye, Elikaela, hace un gustazo conocerte, tenerte acá con nosotros. Espero que cuando seas el gran maestro internacional te acuerdes de nosotros y algún día vengas a visitarnos, a contarnos de tus de tus planes, de tus proyectos y de tu realidad. Que te vaya muy bien, que tengas eh, mucha mucha mucho éxito, muchos triunfos. Y seguí estudiando, que eso es lo más importante. En esto no debe haber muchos secretos, ¿no? Si no, si no te preparas, si no estudias, nadie te regala nada, ¿no? Me imagino, sí. ¿no? Como en todos los órdenes de la vida. Uh -huh. Es así, ¿no? Sí. Buenísimo. No sé si quieres añadir algo más. Uh, no. Está... ¿Está todo dicho? Sí. Bueno. ¿Sí? ¿A tu papá no quieres decirle algo? Ah. Uh... <risa> Ahí está el papá. ¿Sí? Cuando jugamos la próxima partidita tienes que decirle. <risa> tu papá ya no debe querer saber de jugar cualquier... <risa> ¿Apuestan con tu viejo o no? Uh, no, no, ya no, ya no quiere apostar, ya le has quitado todo, obviamente. Sí. Buenísimo, Licael. Walberto, para cerrar, por favor. Sí. Eh, pedir, por favor, a todas las autoridades que apoyen, en particular así a revelaciones como Licael. Porque algunos se quedan en medio camino. Licael está, está avanzando. Tiene el apoyo de toda la familia. Pero no todos tienen ese, ese apoyo también. ¿no? Entonces, es yo verdad. quisiera que las autoridades se acuerden. El ajedrez o la disciplina deportiva del ajedrez es, la, eh, es el que más medallas ha traído para Bolivia, más que cualquier disciplina. Así que yo he contabilizado 29 medallas de oro, solamente oro. ¿Dónde están las de plata y de bronce? ¿No? Entonces, Licael, por ejemplo, hace dos días estuvo en, su, en Tarija, ¿no? Sí, en Tarija. Ha ganado, dos días. Está en La Paz. La próxima semana va a estar en otro lugar. ¿Quién paga esos gastos? Ahí quiero pedirles a las autoridades. ¿Quién paga esos gastos? Su familia, pues. ¿No? Entonces, yo quisiera que ahí se abran un poco. Estoy yo tras de BOA. Me han dicho que vamos a firmar un convenio. Ojalá Pero se yo sea. no soy pues, la autoridad. Yo estoy acá nada más que por pura pasión. Pero me han prometido. Ojalá que sí. Ojalá Entonces que yo se quisiera ve. pedirles, inclusive desde acá. Lucho, me has prometido muchas cosas para la gente. Por favor, a es bien. el momento. Con Lucho hemos trabajado. Qué bien. Banco Central. Entonces él me ha prometido y hasta ahora no lo puedo ver. Ya va a llegar. Yo sé, cualquier hay cualquier cantidad de trabajo. Por eso, cuando puedo, se lo digo. ¿no? Porque él ha sido amplio y me dijo, quiero él ha visto los torneos que yo hago, él ha visto cómo estamos marchando en el ajedrez. Entonces, sabe, sabe. De acuerdo. Ahora debe saber menos que antes, pero, pero sabe. De sí. alguna forma le llega la información. Esto le y va a llegar, quisiera, Yo quisiera, que sí. por favor, que apoyen, apoyen. Está claro. ¿ya? Empresas privadas, Estado, sino. no algunos van a quedar en medio camino. Eso sería muy triste, sin duda. Bueno, hemos compartido esta mañana con Licael Ticona rocabado es el maestro FIDE MF que a partir de hoy compite aquí en la Ciudad de La Paz, un gran Prix. Eh, pues, lamentablemente no sé si lo van a transmitir por Facebook o algo, pero seguramente estaremos eh, dando la noticia la próxima semana, ya una vez que se dilucide el torneo y ojalá estemos dando la gran noticia de que Licael ha ganado esta, esta competencia. Te deseamos todo el mayor de los éxitos en esta y en todas y sobre todo cuando vayas ya a nivel internacional. Nos va a encantar que nos vayas contando novedades, le dejamos un saludo a tu papá Daniel y por supuesto a ti el mayor de los éxitos, muchísimas gracias por haber venido y también por supuesto agradecer a Alberto Terrazas, este hombre que desde su pasión por el ajedrez pues sigue apoyándolo, seguimos en contacto, seguimos nutriéndonos con tu información la difundimos eh, todo lo que se pueda, así que nada pues hay que darle, seguir, seguir para adelante sí, sí. Muchísimas gracias. gracias. Un gustazo, Licaer. un gusto haberte conocido. Y te hice una pregunta cuando entrabas y no me la contestaste. ¿La dejamos para la próxima entrevista o quieres contestarme ahora? ¿Te acuerdas la pregunta? Después. Ese secreto queda entre nosotros. Sí. No, no, no, Peor pues todavía. Como delante de su papá no puede hablar esas cosas, ¿no? Esas cosas hablamos después en privado, ¿te parece? Me parece. Dale. Gran Ricael, que le vaya muy bien. Un orgullo. Un maestro, 12 años tiene él, es maestro eh, internacional, eh, maestro FIDE del ajedrez y bueno, se apresta, nos imaginamos a ganar un nuevo torneo en estos días aquí en La Paz. Una información diferente nos llena de alegría y de entusiasmo pensar que el ajedrez boliviano tiene mucho talento y tiene buenas perspectivas. Likael, sin duda, una de ellas. con 9,7, ¿les parece que hagamos una pausa? Sí, tenemos 12 grados centígrados, la temperatura...